Por fin todo me está saliendo bien. ¿Qué pasaría si encontraran petróleo en tu casa? Muy bien. La respuesta es: depende del país en donde estés. Por ejemplo, si estás en un ca país capitalista como Estados Unidos, el petróleo es propiedad del dueño de la propiedad en donde sea yo. O sea que si quieres sacar petróleo de ahí, tendrás que ponerlo de tu propio bolsillo. Si alguien más lo saca, es completamente legal. Ahora, si vives en un país socialista como el mío o tal vez México, el petróleo es de todos. Así que en este caso, el gobierno comprará tu casa y luego empezará a excavar ahí. Ahora, por otro lado, si vives en un país comunista como Venezuela y tal vez Rusia, pues el gobierno te sacará a la fuerza de tu casa y empezará a excavar sin pagarte nada a cambio. Bien, eso es lo que pasaría si encontraran petróleo en tu casa. Y dime, ¿tú dónde vives?